gente de youtube soy yo Preders5098 Torf, y yo les voy a traer un gameplay de Geometry Dash World y y vamos a jugar algunos niveles well well well I see you have completed the first two islands not bad not bad at all I have unlocked online levels for you Let's see what more you can do. Ah. Vamos a jugar para el, este nivel. Que ya, ya, ya pasé todos los niveles. Los primeros niveles de este juego. Solo que les voy a traer un gameplay de estos. De algunos niveles. hay anuncios. Por... creo que no voy a cortar esta parte. ¿Qué pasa? Creo que solo los solo se obsesionan con darme anuncios. Okay, vamos a jugar unos, algunos niveles online Vamos a descargar es, Algunas canciones Me encanta este nivel Es que me gusta la música De este nivel Me relaja okay, Ya se está descargando Escuchen Ay, perdí Escuchen, miren Ay, porque Estoy comenzando a perder Pero está tan fácil este nivel Es por el lag, no por culpa mía Ay. Perdón si pierdo Demasiado tiempo Bien ¿Por qué? Está bien fácil este nivel No manchen y luego ya sé que van a, va a estar ahí personas diciendo que soy un niño rata, pero no lo soy. Ok, verán lo fácil que es. Ay, igual no pude completar todo lo que pude. Ok, vamos a jugar. ¿Cómo no tengo niveles guardados? Dale, mi nivel. Vamos a jugar este. Creo que va a estar no sé. Vamos a buscar para ganar un nuevo color. ¿Saben qué? Vamos a jugar sin sonido. Tarda se ve buenísimo el nivel. Espera un momento, estoy, se se, escucho, se escucha la música. Qué chido se ve ese nivel, ay. A ver, ya vamos a jugar online. Este me gusta este nivel. Ay saben que voy a acabar la grabación, ¿no? es mejor.